Hace dos días, a través de mis cuentas de mis redes sociales, realicé una denuncia sobre un señor eh, apodado Andromao en las redes sociales, sobre todo en la red TikTok. Eh, una persona que se dedicaba a través de eh, unos en vivos, eh, junto a un grupo de amigos, de colaboradores, a amenazar al presidente de la república... ...y a convocar a la creación de grupos paramilitares en Colombia... ...como también a uh, invitar a la generación de un golpe de Estado en el país contra el presidente Gustavo Petro. Esta denuncia fue tomada uh, en cuenta por el presidente de la República, Gustavo Petro... Eh, ...fue transmitida a la Fiscalía y eh, en la noche anterior el fiscal de la general de la Nación salió a decir... ...que el caso está resuelto y que el señor, cuyo nombre eh, es eh, Andrés Mauricio eh, Herrera... Eh, va a ser imputado por eh, cargos eh, de amenaza contra eh, derechos humanos, eh, defensores de derechos humanos y eh, contra eh, amenazas contra el presidente de la República de Colombia. Hace 48 horas el presidente Gustavo Petro me solicitó resolver una denuncia en la cual una persona emitió intimidaciones y expresiones contra su vida y su integridad. En ese sentido quiero informarle hoy al presidente Gustavo Petro y al país que hemos resuelto el caso. Es así que luego del trabajo de un equipo especializado del Grupo de Amenazas de la Dirección Nacional contra las Violaciones a los Derechos Humanos, hemos identificado al señor Andrés Mauricio Herrera Chingaté, quien a través de una de sus cuentas en una red social difundió las mencionadas amenazas. El señor Herrera fue citado en interrogatorio y aceptó la responsabilidad en los hechos. En los próximos días, ¿Será imputado por el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos? Pues hay que decirle a la fiscalía que sí, que está bien, que actuaron y que pues no era tan difícil, puesto que toda la información se las entregamos a través de redes sociales, no era tan difícil resolver el caso. Nosotros entregamos todas las pruebas, todo, así como lo están viendo acá.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 portado por personas que estuvieron allá que fueron víctimas de esa mierda de basura del. Ya. Pero también hay videos como este que vamos a ver acá, videos donde este señor. E invita a la creación de grupos paramilitares y eso también es un delito aparte de las amenazas que este señor realizó contra el presidente de la república delito por el que la fiscalía también tendrá que investigarlo y tenemos que seguir el caso escuchen este este este video también que el señor realizó en su red de tiktok de Colombia. que viva Carlos Castaño Oiga, no me estoy grabando. ese es el único que fueron miedo, los únicos que, que le pusieron la pata a los guerrilleros que lo tenían vuelto mierda al país ojalá volvieran, por mí lo reviviría, volvería a, a revivir, Volver. volvería, a revivir. Volvería, a revivir. volvería a revivir, volvería a revivir a Carlos Castaño. Lo... Pero aparte de esto, también encontramos un video con el señor Polo Polo, Miguel Polo Polo, representante a la Cámara de Colombia, representante por las negritudes según él, y un video en el que participó en un directo con este mismo señor, que llama a la creación de grupos paramilitares, que llama a hacer un golpe de Estado contra el gobierno y que además amenaza la vida y la integridad del presidente de la República, en un, en un directo participaron todos juntos y esto era lo que decía Miguel Polo Polo hablando con este señor en vivo a través de su red de TikTok para los colombianos de esa red. Miguel, te repito, ¿cómo, cómo se está proyectando el partido, eh, o, o, o Miguel y el, y el partido... Centro Democrático, que tiene eh, cercanía con la doctora Cabal. ¿Cómo se están pre eh, preparando para las para, para las regionales que se aproximan el próximo mes de octubre? Mira, aquí vamos a apoyar candidatos, ya sean por coalición, ya sean por firmas o ya sean por, por partido, que no sean los partidos que están apoyando a Petro. Eh, tenemos que ganar las principales ciudades de Colombia, tenemos que recuperar Medellín, tenemos que recuperar Antioquia, el gran fortín de la derecha Antioquia, Medellín. Eh, tenemos que eh, ir por Bogotá. Es difícil Bogotá porque, lastimosamente, acá hay un hay un tema eh, donde le, les encanta la mamertería. Eh, pero, pero hay que luchar por Bogotá, recuperar la capital. Bueno. Ya ustedes escucharon al representante Miguel Polopolo, donde él también confiesa en este video prácticamente que está haciendo campaña para el Centro Democrático, partido al que él no pertenece jurídicamente y partido que no lo avaló, porque él está avalado por un partido que es el, un partido que representa a las negritudes en Colombia. Entonces, aquí ya, digamos que también podría haber eh, una, una, una prueba de doble militancia del representante Miguel Polopolo, lo que también podría ponerlo en aprietos. Ahora, el fiscal. Salió a, a decir que ya el caso está resuelto, que al Señor se va a judicializar, que se va a condenar, pero esto tiene que servirnos a todos nosotros para que entendamos que hay que hacer oposición, sí, pero que hay que hacer oposición en debate, con argumentos, con argumentos serios, no solamente mostrando el problema del país sino la solución, pero que debate y argumentos no es salir a amenazar a los a, a las otras personas, sean opositores o quienes estén en el gobierno, no es salir a decir que vamos a mandar a, a asesinar a este o a aquel otro, no es decir que vamos a salir a conformar grupos paramilitares o grupos guerrilleros en el país, no es decir que vamos a ir a darle un golpe de estado de estado absoluto a nadie entonces eh, yo les agradezco mucho por haber republicado ampliamente por haberle dado mucha difusión a esa a esa denuncia que yo realicé y eh, que gracias a esto esta persona se va a judicializar eh, en los próximos días no es lo que no es algo que nos alegre porque no debería pasar de esa forma yo sí quiero eh, decirle a ustedes que al señor Johnny lo conozco no es nada personal no me alegra que tenga que ir a la cárcel pero tampoco me alegra que esté en redes sociales amenazando y eh, pidiendo a la gente asesinar a un presidente de la República o dar un golpe de estado y eh, cosas antidemocráticas yo soy Jenner Usuga les agradezco mucho eh, por haber estado conmigo nos vemos en la lo dice, chao, ciao